Y las manos del Altísimo se moverán en tu favor Un en Bye. Estoy aquí junto a mi hermana Natalie Estamos aquí adorando conmigo Bendiga y gracias por estar aquí con nosotras. Esta es mi hermana Natalie. Eh, quiero que la conozcan. Ella es mi hermana menor. ¿Cuántos años tienes? 14. Tiene 14 años mi hermana. Eh, tenemos ya 5 años, 4 años de diferencia. Oh. Eh, aquí está ella para que la conozcan. What's your favorite color? My favorite color. Yeah. Um. Red. Su color favorito es el rojo, así ya la conocen un poco más. Y ya más. casi viene mi cumpleaños. Y casi viene su cumpleaños, ¿cuándo es? Uh, septiembre 20. Septiembre 20, así que vayan a seguirla en Instagram, Natalie Mendes. Déjenle su happy birthday y comentarios en sus fotos. Dios bendiga a todos los que están entrando, gracias por estar aquí con nosotras en este momento. De adoración. Thank you, Beast God bless you both and your voices. Dios bendiga a todos ustedes. Gracias por el apoyo. Okay. Aquí concluimos con el live que le cantamos. Ahora vamos a cantarles una canción aquí. Déjenme ver. Déjenme poner la computadora por aquí. Así no se cae la computadora Porque aquí estamos viendo las anotaciones Vamos a ver Dios le siga dando cada día más fortaleza Amén, gracias Y él y Dios te bendiga Mucha voz Mom, I love you both Ok, vamos a ver Yo soy testigo del poder de Dios